Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a compartir eh, dos temas. El primero de ellos es una pregunta. La pregunta que vamos a estar respondiendo y que ustedes nos la hicieron es... ¿Es caro estudiar en Thompson Rivers University? Y el videoblog del día de hoy va a ser el tema de pasaporte canadiense. Eh, cómo fue que se lo sacamos a nuestro eh, bebé Tenoch. Así que acompáñenos a ver este video. En el video pasado, nuestros seguidores hicieron algunos comentarios. Es muy grato leerlos. Muchas gracias a estas personas que eh, comentaron en nuestro video pasado. Y estas personas son... Humberto. Nos comentó también Leila. Joana, Laila. Katia. Y Kevin muchas gracias Gonzayas por haber eh, compartido su perspectiva sus comentarios siempre van a ser bienvenidos así que empecemos con el vídeo del día de hoy el día de hoy nos encontramos en La farch Lake este sitio está localizado en Porcoquitlán y es un sitio al que hemos venido por primera ocasión y está muy padre está muy bonito el día que fuimos a sacar el pasaporte para Tenoch eh, primero empezamos con el tema de las fotos. Fuimos a un lugar que se llama Sinclair Center. En este sitio de Sinclair Center eh, pues estaba bastante amplio. Eh, en este sitio cuentan con un lugar para tomar fotografías de tipo, tipo pasaporte. Eh, especialmente eh, eh, nos, lo, nos fuimos a este lugar para poderle sacar esas fotos a nuestro bebé Tenoch a este lugar fuimos a, a por ahí del 17 de septiembre como pueden ver en el video. para esas fechas todavía no se sentía nada de frío como el día de hoy que ya andamos muy bien abrigados porque la temperatura ha bajado en este lugar bueno si vienes con carro pues tienes la opción de pagar el parking lo puedes hacer en efectivo o con tarjeta es una maquinita en la cual, eh, dependiendo la zona, eh, puedes usar la aplicación o simplemente usar tus, tus monedas o tu efectivo. Cuando llegamos a este edificio, encontramos que había una escultura de una pareja bailando. Esta escultura se veía muy bien, se veía muy padre, que está muy cerca justamente de las oficinas de pasaportes del gobierno de Canadá. Este edificio, al igual que otros tres en la zona de Vancouver, eh, son eh, de los edificios que fueron restaurados por el gobierno para ser utilizados para eh, temas de gobierno, justamente. Y fueron restaurados por ahí de 1986. Um, esta, este edificio pues eh, tiene un poco de peculiaridad de cómo es el... Eh, pues la arquitectura, eh, por ahí observamos no es una arquitectura tan normal como la que podemos ver en el centro de Vancouver, ya que pues el centro de Vancouver se caracteriza más por ser una zona más modernista, es una, eh, es una arquitectura de mucho más este, de, de años recientes versus a la que podemos ver en este edificio. Este lugar es pequeño y modesto, cuenta con el servicio que es de fotografías y y fuimos ahí porque nos los recomendaron nuestros amigos Dani y Jorge ellos ahí también acudieron para tomarle la foto a su bebé de para su pasaporte y también para asegurar que no nos las rechazaran porque eh, dicen que si no van como con las especificaciones que dice el documento, el formulario, pues es muy probable que se rechacen y pues no queríamos que pasara eso. En septiembre, que fue cuando fuimos a este sitio, Tenoch tenía aproximadamente ocho meses. Eh, cuando llegamos, eh, llegamos a pensar que le iban a tomar la foto de manera acostada, eh, ya que pues es normal eh, cuando son bebés, pero el fotógrafo en esta ocasión, bueno, nos dijo que a él se le podía tomar ya sentado, ya que él ya se podía sostener. Una vez que ya teníamos las fotos, fuimos a un Service Canada. En este Service Canada, pues eh, ahorita por el tema de la pandemia, de pronto aquí en las imágenes pudiese parecer que está algo solo. Era algo curioso porque dentro del Service Canada habíamos como 3, 4 personas en fila pero afuera esperando si sí había más personas, éramos como unas 7-8 personas, el tiempo de espera nos eh, tardamos porque nosotros fuimos presencialmente nos habremos tardado en total quizás unos 20-30 minutos eh, en el tiempo de espera, ya al momento de hacer el trámite pues fueron unos 10 minutos, no fue tan tardado pero así es como está funcionando ahorita por el tema de la pandemia. También puedes hacer tu cita en línea para ya ir como más con calma y no perder tanto tiempo. Ya puedes planearlo con anticipación. Requisitos para tramitar el pasaporte canadiense de nuestro bebé fue dos fotografías tipo pasaporte su acta de nacimiento canadiense, el formulario que se llena en el portal, nuestra identificación ya sea una identificación que te dan aquí en BC o tu pasaporte y se necesita también la firma de un testigo que sea canadiense porque te van a pedir sus datos de pasaporte y toda su identidad de la persona que te va a firmar y mínimo te debe de conocer dos años. Entonces aquí es un filtro pues, que consideramos importante porque así ellos como que se asesoran de que pues no estás registrando no estás pidiendo un pasaporte de un niño que ni siquiera es tuyo. Este trámite, pues como se los habíamos comentado, lo hicimos o lo empezamos en septiembre y eh, era cuestión de semanas. En teoría nos dijeron que iba a llegar en cuatro semanas, justo al mes. Pero bueno, en esta ocasión, cuando nosotros nos fuimos a Toronto, fuimos a hacer un viaje expresa a Toronto. Eh, se tardaron aproximadamente tres semanas. No esperábamos que nos llegara el pasaporte tan rápido, pero como no estábamos, dejaron una nota. La nota era por parte de Post Canadá y mencionaba que podíamos pasar a recoger el pasaporte directamente a una de las sucursales de Post Canadá. Eh, la ubicación te la dan y fuimos a, un post -Canada, a ese post Canadá que queda dentro de un London Drugs. El London Drugs es una tienda muy popular aquí en Canadá eh, tan así que pues ahí te puedes ir a entregar paquetes o a recogerlos y es una tienda que puedes encontrar electrónicos eh, despensa juguetes, una variedad de cosas y pues te sacan así como que de un apuro cuando se te olvida algo. El proceso de recolección pues fue sencillo, solamente eh, le pidieron una identificación a mi esposa y una vez con esa identificación simplemente cotejaron los datos y le entregaron el pasaporte. Este pasaporte pues obviamente no viene eh, marcado que es como tal, simplemente viene en una especie de sobre este sobre es de cartón y pues viene bastante seguro. Obviamente todo el tema de la paquetería eh, suelen ser muy este, precavidos, suelen ser muy seguros, entonces no había ningún inconveniente de que le sucediera algo al pasaporte. Y después de casi un mes o un poco menos, llegó el bendito pasaporte para Tenocht. La verdad es que lo estábamos esperando porque pues, planeamos hacer un viaje y pues no lo podíamos pues no lo podíamos concretar sin antes tener el pasaporte pero una vez que llegó pues nosotros felices es un pasaporte que tiene una vigencia por cinco años y pues tiene varios detallitos la verdad es que no es como que algo diferente a un pasaporte que cada uno de nosotros podríamos tener pero obviamente también tiene como que eh, fotografías impresas pues de personajes o de lugares emblemáticos de Canadá está muy bonito, es color azul y pues ahí viene su foto, está, está muy bonito. Y ahora sí la pregunta por parte de una de nuestras seguidoras, aquí les dejamos la pregunta la pregunta es por parte de Sara y ella nos pregunta ¿qué tan caro es Thompson Rivers University? en nuestro video donde nosotros explicábamos eh, cómo era la Thompson eh, la residencia de Thompson Rivers University, lo que ahora se llama North Tower. Thompson Rivers University, como cualquier otra universidad, consideramos que sí es caro. El semestre aproximadamente está entre mil, y mil dólares el cuatrimestre. O sea, no dura seis meses, es cada cuatro meses. Y pues sí, yo considero que es cara, pero pues entra dentro del promedio de lo que cuestan las universidades aquí. Algunos dicen que es un poco accesible comparadas a las que están en Vancouver, pero eh, pues no sé, yo creo que ahí ya va dependiendo del presupuesto que tenga la persona y qué tantas ganas tenga de llegar aquí. Sí, y una de las cosas es que como ustedes saben el costo aproximado es de $18,000 el año, y el tema del inglés es de 7000 más o menos el cuatrimestre. El inglés se llama English as a Second Language y este no es considerado como un pathway. Esto es considerado como un inglés como segunda lengua y este se imparte dentro de la universidad. A eso hay que agregarle algunos costos, ¿no, amor? Como quizás libros, que de pronto la comida, sí, que la sí, renta. Sí. sí, claro, o sea. Tú vas a pagar esos $7,000, $7,500 por cuatro materias. Cada materia está como en $1,600, algo así. No recuerdo muy bien, pero si tú entras a la página de True y ves eh, los costos por programa, ahí te desglosa todo. Efectivamente, tú pagas solamente materias. Adicional a eso, hay que pagar material que se vaya a necesitar, que son los libros que normalmente los piden. Pero otra ventaja es que no necesariamente tienes que comprar los nuevos y en la librería. O sea, también hay lugares como Marketplace donde algunos alumnos pues están ofreciendo sus libros que ya traen de generaciones atrás y son prácticamente lo mismo. O sea, yo, aunque los maestros decían, no, es que tiene que tener un código, no es cierto. O sea, los maestros ni siquiera se fijan si, si está roto, si está nuevo, si está forrado. O sea, no. O sea, el chiste es que tenga el contenido y que tú puedas practicar y obviamente comidas, eh, pues tu lugar de vivienda entonces la verdad no es nada barato si sí te facilita a lo mejor o te ahorra tiempo de poder llegar a Canadá pero sí es una inversión fuerte y pues ojalá que pues Thompson Rivers University y los costos que tiene pues sean accesibles para ti que estás a lo mejor planeando llegar eh, Esperamos que les guste eh, este, este video ¿Qué les parece este lugar, la Farch Lake? La verdad es que nosotros es la primera vez que hemos venido y nos hemos llevado una muy bonita impresión. Sí, sí, sí. Es, está muy bonito. ¿Qué tal? Está... ¿Nos estarían aquí con el pleno frío? Ah, ya, ya tenemos las heros congelados. Nuestro bebecito ya <risa> se está congelando, yo creo, porque está muy frío. Pero aquí está con todo, con su, su gorrito y también con su... Este Su cobijita cubija, con botas. botas lo traemos bien forrado para que no tenga tanto frío, pero pues nosotros ya, ya sentimos este, este invierno casi, casi. Uh, no sé, ya, ya nos falta poquito para, para llegar a diciembre y poder festejarnos. Fechas favoritas? Y bueno, cabe mencionar que eh, British Columbia no es tan frío, o sea, ahorita habremos estar como a 9 grados, quizás. De pronto, quizás con la sensación del aire frío se puede sentir más. Nosotros ya traemos guantes. Y bueno, así que de momento ha sido todo. Eh, González, esperamos que les guste. Sus comentarios siempre son bienvenidos, sus likes son motivación para seguir haciendo videos, sus suscripciones, si no aún no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, González. Sí, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus mensajes. La verdad, como dice Axel, eso nos motiva para seguir haciendo más contenido y pues esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. No olviden suscribirse, dejar su comentario y revisar nuestros videos anteriores para las personas que tienen dudas sobre Thompson Rivers University y todo lo que hemos hecho aquí en Canadá. Fuerte abrazo, stay safe, nos vemos de que ocho días.